Bien, eh, debemos recordar que esta campaña surgió en octubre de, de este año como un acuerdo de la asamblea, de la segunda asamblea entre el CNICIS realizada en Chiapas en octubre de este año. Se aprobó la realización de esta campaña nacional e internacional. Eh, a continuación, bueno, el día de hoy nos acompañan integrantes del Movimiento por la Libertad de los defensores del agua y de la vida de San Pedro Tlanisco, el compañero Rosario Peralta, que también es concejal del pueblo de San Pedro Tlanisco y la compañera eh, Yolanda Álvarez Etina que forma parte del movimiento y es esposa de Lorenzo Sánchez Berreozábal, uno de los, seis, de los cinco compañeros presos y el eh, bueno la compañera Carmen García Vázquez Velázquez, perdón, es esposa del compañero Fidencio Aldama de la tribu Yaqui ella no nos eh, acompaña con su presencia pero nos envió un mensaje de, de solidaridad y la compañera eh, Magdalena García Durán que en unos momentos va a estar acompañándonos también nos acompaña el licenciado Juan de Dios Hernández Monge del Movimiento de Abogados insumiso zapatistas y es abogado defensor de Lorenzo Sánchez Berriosabas eh, ahorita nos va a dar eh, unas palabras la, la compañera esposa de, de Lorenzo Dios, a las personas que nos dan permiso por estar aquí difundiendo nuestro problema, y a todo, a el abogado, y a todos los compañeros que están aquí con nosotros, y los que todavía vienen en el camino. Buenos días, soy la esposa de Lorenzo Sánchez Berrizábal, uno de los, de los presos, de los cinco presos de la comunidad indígena en Agua de San Pedro Tlanisco. Me llamo y Yolanda Álvarez, eh, indígena en agua de la comunidad de San Pedro Tlalisco y les voy a leer un poco, un resumen de todo nuestro problema tanto de la comunidad como de, de nuestro pro, problema de los presos Movimiento por la libertad de los defensores del agua y la vida de San Pedro Tlalisco comunidad indígena pronunciamiento por la campaña nacional e internacional por la libertad de los presos y presas de San Pedro Tlanisco y la tribu Yaqui. Al pueblo de México y el mundo, a los medios de comunicación, la historia de los indígenas puede ser diferente. Cada comunidad cuida y aprovecha sus recursos naturales según sus necesidades, tiempos y modos. Cada comunidad se organiza y resiste, pero también cada comunidad recibe el golpe de una más cabezas de la hidra capitalista en su territorio. Y si bien no ha notado, si bien no a todos nos golpea del mismo modo en el mismo tiempo y a todos los pueblos originarios. Y no solo nosotros hemos sufrido violaciones, explotaciones, represión, oído parte de los que quieren adueñarse de nuestro territorio recursos recursos y que poco a poco nos han ido quitando nuestro nuestra cultura hoy estamos aquí como consecuencia de ese común de ese común en dos pueblos indígenas que si bien estamos muy distantes en geografía Nuestros corazones están unidos por el dolor y la rabia de tener a compañeros secuestrados por el Estado. Nuestra historia, la historia de San Pedro de Larisco en lucha por el agua y ahora por la libertad, inició hace más de 20 años. Esta comunidad indígena... Por su misma ubicación cuenta con manantiales de Villaguerrero, vecinos de la, del lado sur de nuestra comunidad, inician su aberación a despojarnos de nuestros manantiales para usos a su favor. Estos son, esto con la complicidad del gobierno del Estado obligado a la comunidad a firmar un convenio para dejar de utilizar el agua a cambio de un pozo artesano. Los empresarios florícolas encabezados por un representante Alejandro Isaac Basso alegaban tener un título de concesión sobre el río. Sin embargo, en el año 2000, la comunidad obtiene un título de concesiones en favor de cuatro manantiales y al enterarse se inconforman a través de su representante el mismo personaje en el 2001. La Comisión Nacional del Agua inicia un proceso de, de nulidad del título que le tenía otorgado la comunidad. En este tiempo la comunidad se entera que la gente de Villaguerrero no tenía concesión y que, está en, que hasta ese mismo año le habían concesionado el agua de un mismo río. Es así donde la comunidad se organiza y retoma la lucha por el agua. Pero en el 2003, estando en un proceso difícil entre ambas comunidades, una comisión integrada por 11 personas de Villa Guerrero deciden internarse en el río de la comunidad sin avisarle a este. Algunos pobladores de Tlanisco se percatan de este de este y ejerciendo nuestra, nuestras costumbres y tradiciones, tocan las campanas para reunir a la gente e ir a investigar la visita de los vecinos, ya que se tenía el temor de que envenenaran el agua. Al reunirse con ellos en el río, los vecinos alegaban que el agua el agua llegaba a estar para mejor charla llegar a un acuerdo decidieron decidieron subir a la delegación de la comunidad pero en el trayecto de ser un sin órdenes de, ap de aprehensión para detener a los compañeros del anterior comité de y a un integrante del comité del comisariado de Gidal. durante los meses de mayo y junio tuvieron que con comparecer decenas de vecinos de la comunidad a la Procuraduría del Estado de México. Creó una fiscalía especial para el caso y para citar a los vecinos utilizó el padrón electoral y fue hasta el mes de julio cuando la, las li, libran las órdenes de aprehensión en contra de ocho compañeros a partir de ahí nos damos cuenta de que la intención del gobierno del Estado de México en la comunidad por haber levantado la voz, por haberse organizado para defender su recurso natural que los compañeros más buscados habían sido más visibles dentro de la lucha por la defensa del agua y en ese mismo mes detienen al compañero Pedro Sánchez Berrizábal, Teófilo Pérez González. Al compañero Pedro Sánchez, Pedro Sánchez Berrizábal lo acusan de homicidio calificado, privación ilegal de la libertad, su, pre, su proceso duró dos años y, sen, y sentenciado a 52 años de prisión. Apeló la sentencia, pero el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia actualmente Lleva 15 años y 5 meses en prisión. El compañero Teófilo Pérez González también lo acusan del mismo delito. Fue sentenciado a 50 años de prisión. También apeló la sentencia y sin embargo se la ratificaron. Actualmente lleva 15 años y 5 meses en prisión. Recluido los dos en el penal de Santiago de Almoroya de Juárez, México. A partir de eso, de esos años, la comunidad vivió la peor época llena de represión policíaca y de, y de miedo, pues cientos de judiciales, policías, llenaban las calles principales de la comunidad, hacían operativos en la madrugada, violentando la privacidad de los habitantes. ¿Cuál era la intención del Estado? Los testigos acompañantes del del occiso, constantemente caían en contradicciones, pues su primera declaración no señalaban a nadie, pues argumentando que no fueron testigos presenciales de la muerte del, presi del presidente de la asociación de usuarios del río Tezcaltenco. Y en la medida que iban ampliando su declaración, iban armando sus argumentos aleccionados por, por la hermana del difunto. En julio de del 2006 detienen a Rómulo Arias Mireles, su proceso duró tres años y es acusado por el mismo delito de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad. Fue sentenciado a 54 años, apeló la sentencia, pero también ratific ratificaron actualmente, lleva 12 años, cuatro meses en prisión, recluido en el mismo penal de Santiago. Al compañero Lorenzo Sánchez Berrizábal lo detienen el 11 de diciembre del 2006. Su proceso actualmente, mañana cumple 12 años de prisión. Su proceso se cerró el... el mayo del 2016, duró 10 años y lo sentenciaron el, en noviembre del 2017, acusado por el mismo delito de homicidio calificado y privación ilegal de la libertad. Su sentencia es de 50 años, actualmente se encuentra en, en apelación de la sentencia. El compañero está a un día en prisión, en el mismo penal de Almonoria de Juárez. Su proceso llevó 10 años. El compañero Marco Antonio Pérez González, también También se encuentra sentenciado a 50 años y el 12 de diciembre también cumple 12 años. proceso duró 10 años, actualmente se encuentra en la apelación de la sentencia acusado por el mismo delito. En el mismo año y recluido en el mismo penal se, y el, el compañero los operativos de seguridad del Estado de México continuaron en la comunidad Los operativos de la Procuraduría del Estado continuaron con la comunidad y en julio del 2007 detuvieron a Dominga González Martínez. Su proceso duró nueve años y fue sentenciada también el 27 de noviembre del 2017 a 50 años de prisión. Recluida en el mismo penal de Santiago, actualmente se encuentra... En, en apelación de la sentencia y lleva 11 años, 4 meses en prisión actualmente hay dos órdenes de aprehensión de, de en contra de dos compañeros por la misma causa compañeros inocentes también que han dejado familia comunidad, todo durante el proceso se han presentado muchas irregularidades las declaraciones, testimoniales y careos presenciales son contradictorias, confusos, reales entre las, considera las consideradas como víctimas y en ningún momento son tomadas en cuenta las de los compañeros, compañeras. Las pruebas no fueron debidamente valoradas ni aniculadas, además de que no se tomó en cuenta la calidad del pueblo originario y con ello el respeto y entendimiento de nuestra justicia ancestral. Una grave contradicción de los testimonios de cargo es que en la denuncia de hechos mencionan que no son testigos presenciales de la muerte de su compañero. Sin embargo, en sus comparecencias entre abril y mayo mencionan que sin temor a equivocarse, Pedro, Rey Benito, Faustino se llevaron se llevaron y golpearon y aventaron la barranca al hoyo oxiso, sin embargo en la comparecencia de Benito y de Faustino demuestran que no estuvieron en el lugar de los hechos ni siquiera en la comunidad incluso el testigo Adolfo Vázquez Carrasco es una comparecencia mencionada que es la hermana del difunto, quien lo lesionó para decir a quién señalar. Parece que el juez hace una sentencia y después solo corta y pega para dictar sentencias a otros dos compañeros. Pero, ¿por qué acusar a los defensores del agua de la comunidad por el delito que no cometieron? ¿Desarticular el movimiento en defensa del agua? Castigar a los que se organizan en defensa de su territorio, como el compañero Fidencio Aldama de Loma de Bagún de la tribu Yaqui del estado de Sonora, es la forma de cómo el estado defiende a los intereses de los, de los empresarios. Y no siendo los únicos compañeros afectados por este mal, el Congreso Nacional Indígena. La Casa de los Pueblos Originarios ha cobijado a muchas luchas en todo el país. Nuestros hermanos y hermanas de todas las geografías nos han enseñado y demostrado que otro mundo es posible, que ante el despojo y la represión no se calla y se obedece. Al contrario, se lucha y se organiza. La comunidad de Tlalisco ya había participado en el CNI en el 2001, pero después de lo ocurrido en el 2003, fue seguir, apoyando, fue seguir apoyando hasta el 2015, un año después del surgimiento del Movimiento por la Libertad, cuando nos volvimos a integrar al CNI, ahora más fuerte y sin miedo, para exigir la libertad de nuestros compañeros y compañeras y de todos los presos políticos. En el 2016 la comunidad de Planisco, en la reunión nacional ampliada del Congreso Nacional de Indígena, considera a nuestros compañeros presos como presos del Congreso Nacional de Indígena. El 15 a 15, 12, 11 años de prisión de nuestros compañeros, exigimos la libertad inmediata y absoluta de Pedro Sánchez Mario Sábalo. Teófilo Pérez González, Rómulo Arias Pireles, Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, y la cancelación de las dos órdenes de aprehensión. El Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y de la vida de San Pedro del Plarisco y el Compa Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui, invitamos al pueblo de México y a los medios de comunicación y a las y los compas artistas, diseñadores, gráficos, músicos, poetas, escritores, bailarines y a grupos colectivos y comunidades del campo y de la Ciudad de México y del mundo que se integren y forman parte de la campaña nacional e internacional por la libertad de las y los presos políticos de Tlanisco y de la tribu yaqui desde sus geografías a sus modos y tiempos, para que exijan con nosotros la libertad de nuestras compañeras y compañeros, la solución no va a venir de los de arriba, y lo sabemos, juntos los pueblos indígenas y la sociedad civil, hemos demostrado que podemos apoyar las luchas de abajo y a la izquierda, Caminar con paso firme, construyendo otro mundo posible, con el arte, con la ciencia, la música. Es por eso, compañeras compañeros, que los invitamos a participar con pequeños granitos de arena y si bien parece que es poco, en realidad es mucho más. Cada pinta, mural, gráfico, canción, danza, poema, foro, concierto, publicación, actividades culturales que ustedes hagan, contribuyen en la exigencia por la libertad de nuestros compañeros. De antemano, gracias por escuchar y solidarizarse. Presos políticos, libertad, movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida de San Pedro Tranisco, de diciembre del 2018. Gracias. pero es muy difícil recordar la fecha de su detención mañana son 12 años de que, lo de, que detuvieron a mi esposo mañana 11 de diciembre y el, el día 12 de diciembre de ese mismo año nos tocó ir a verlo por primera vez ahí en el reclusorio el recordar que cuando yo iba saliendo de, de, de donde estuve platicando con mi esposo en el camino me encontré con el, con el compañero Marco Antonio cuando la policía lo iba saliendo de ahí, es ahora. Entonces, no es fácil vivir 12 años con personas inocentes en la cárcel. No es fácil saber que dos, que dos personas tienen orden de aprehensión y que también pueden correr la misma suerte de que también tengan una sentencia de... de a Fidencio Dama lo está culpando por homicidio por el homicidio de Cruz Wittimia Piñas pero a Cruz Wittimia Piñas en los autopsia salió que, trae que a él le dispararon con un arma calibre 22 y ese día Fidencio estaba de vigilancia guardia comunitaria o policía comunitaria de nuestro pueblo, de nuestra Guardia Tradicional y él portaba un arma Calibre 45 Entonces, pues como ustedes pueden ver es mucha la diferencia un Calibre 22 con un Calibre 45 Ese día nuestros hermanos de nuestro pueblo de la tribu yaqui llegaron a atacar nuestra Guardia Tradicional nuestros recinto sagrados porque lo que ellos querían era apoderarse de nuestra guardia para imponer su autoridad, para que esa autoridad firmara el paso del gasoducto. A ellos, a los, nuestros hermanos, a los que llegaron a tocar nuestra guardia, ya les habían pagado 7 millones de pesos la empresa del gasoducto. Y el gobierno del Estado de Sumar les había dado cargos nuevos. Entonces, para ellos era conveniente tomar la guardia e imponer su autoridad. Es, ese día 21 de octubre, los mismos, nuestros propios hermanos que llegaron a atacarnos, ellos fueron los que empezaron a culpar a Fidencio Aldama, que él había asesinado a Cruz última Piña. Esa misma tarde que ellos lo culparon a Fidencio, entre todos lo, lo golpearon, lo persiguieron porque pues él tuvo que correr y resguardarse en el monte entonces ellos lo siguieron y pues hasta donde pudo lo pudieron seguir porque pues él siguió corriendo porque pues él tenía que salvar su vida porque ellos estaban están aferrados de que Fidencio estaba matando a Mato cruz último entonces ellos mismos los que lo culparon que son nuestros propios hermanos que llegaron a atacarnos se, se pusieron de acuerdo lo planearon consiguieron o buscaron testigos que ellos mismos compraron y que pues ellos dijeron que occidentales habían matado a los policías. El día 27 de octubre, que fue una semana después del ataque del 21 de octubre, nuestra autoridad, para que se aclarara todo, pues pide el apoyo de la Fiscalía del Estado de Sonora. Ellos vienen, el 27 de octubre, vienen por la tarde a nuestra guardia tradicional, traen un móvil que se llama Hércules. Suben muchos a declarar, todos los de la vigilancia a la Policía Comunitaria. Fidencia Dama sube hasta lo último. Cuando Fidencia Dama sube a ese móvil llamado Hércules y dice su nombre, su apodo, lo que ellos hacen es apagar luces y salen, salen de la guardia a todo lo que da el carro, el móvil, y se lo llevan, se lo llevan a, a Ciudad de Obregón, a la Procuraduría de Justicia. Ya cuando llegan a la Pro Procuraduría de Justicia es donde le muestran la orden de aprehensión a Fidencial Dama. ¿Pero por qué esa orden de aprehensión no se la mostraron en la guardia tradicional, en frente de la tropa, en frente de la gente, en frente de las autoridades tradicionales que ahí estaban? ¿Por qué ellos no hicieron eso? Ahora, al contrario, se llevaron a Fidencio al dama, lo secuestraron, porque pues, la orden de aprehensión se la dieron ya cuando llegaron a la Procuraduría y no cuando ellos salieron a todo lo que da el carro de la Guardia Internacional entonces a él nada más lo hacen que firme papeles ahí en la procuraduría, él les pregunta que si para qué son esos papeles y nadie le contesta de ahí se lo llevan al Cerezo o sea al centro de readaptación de ahí de Ciudad Obregón y desde el 27 de octubre ahí. cuatro meses después le hacen la primera audiencia en donde pues obviamente lo están culpando de que él es el asesino le hacen el juicio y es donde declaran la esposa de Cruz Buitimea Piña a favor de mi esposo que es Fidencio Aldama Pérez. Ella dice que pues Fidencio Aldama Pérez no lo mató, que ella nunca miró que Fidencio Aldama Pérez lo mató, que nunca le haya disparado. De hecho hasta las hermanas de Cruz Buitimea Piña declaran a favor de Fidencio Aldama Pérez. Pero aún así Después de haber mostrado esas declaraciones, esos testigos, incluso hubo un testigo que dijo que Fidencio Dama lo mató, pero que sí, sí, mira quién lo mató en realidad, quién fue el asesino. Y ni así no, ni aún así, el juez dijo que era culpable y le dieron 15 años con 6 meses. Yo ya, y así fue como quedó todo comprado por el gobierno eso es un poco de lo que de lo que pasó en nuestro pueblo y de lo que sigue pasando con Fidencio Aldama que es un preso político ahorita en estos momentos el caso de Fidencio está en el amparo se supone que ya está en el colegiado de Rosillo Sonora pero el magistrado al que le tocó el caso de Fidencio Aldama pues simplemente no lo ha revisado no lo ha visto no no tiene interés ¿por qué? porque está con el gobierno también me imagino igual por eso es que ni siquiera no ha habido un avance de nada sobre el caso de Fidencio nosotros estamos esperando que pues a ese magistrado que le tocó lo revise pero pues antes de eso nosotros queremos hacer una una manifestación, un acto de presencia al colegiado de Museo Sonora lo estamos planeando para el 18 de este mes, 17 de diciembre espero que ustedes desde la Ciudad de México nos apoyen ese día y hagan una pequeña manifestación en, en apoyo a Fidencio Aldama Pérez pues eso sería todo más o menos un poco de lo que le pasó a Fidencio gracias a todos saludos bendiciones Buenas tardes, somos alumnos eh, Bueno pues esas fueron las palabras las palabras de la esposa de Fidencio Aldama de la tribu Yaki. Eh, como pudimos ver, estos son dos, dos pueblos originarios, dos pueblos que se han organizado a través del tiempo para defender su territorio. Tal vez no estén cerca juntos en, en geografías, pero pues estamos cerca en corazones, porque pues buscamos lo mismo, la libertad de los presos. Nosotros ahorita somos dos, de los, bueno, dos luchas del Congreso Nacional Indígena que se unen para exigir, seguir exigiendo la libertad de los compañeros pero no solo eh, los presos políticos del CNI, sino todos los presos que han sido encarcelados injustamente por, por buscar eh, el reconocimiento de sus derechos. Eh, al final habrá una sesión de preguntas, por si algún medio eh, tiene algunas, para, o para que las vaya elaborando, y ahorita vamos a escuchar al abogado de, Pedro, de Lorenzo Sánchez. Gracias, compañeras, compañeros, todos. En un hecho inédito en la historia mundial, nueve relatores de la Organización de Naciones Unidas y el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, diez instancias se unen para hacer una sola convocatoria la libertad inmediata e incondicional de los defensores del agua y la vida de San Pedro Planisco 10 instancias de la ONU que hacen un comunicado conjunto y que se hizo público la semana pasada que aquí hay un ejemplar si alguno de los medios de comunicación no lo tuviese y lo quisiera tener con mucho gusto proporcional 4 instancias Ejes son los que rigen este eh, posicionamiento de la ONU en el caso de Planisco: la violación de la presunción de inocencia, la falsa valoración de los testimonios, la nula individualización de la pena y la duración. de